Hola, soy José María Regalado de Inmersión TIC Academy y tengo el placer de presentaros la próxima jornada de trabajo social ante la transformación digital organizada por el Colegio de Trabajo Social de Alava y la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de Vitoria gasteiz la jornada se desarrollará en dos espacios de debate. En el primero tendré la oportunidad de participar junto a Judith Castelby y hablaremos sobre los nuevos retos de competencias digitales que tenemos los profesionales del trabajo social. En el segundo espacio de debate contaremos con el compañero Nacho Santas y la compañera Esti Cáceres y hablarán de la aplicación práctica de herramientas digitales a la intervención. Por si no ha quedado claro, Aula Magna de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad de Vitoria Gasteiz. Os estaremos esperando y para quien no pueda asistir, no hay problema. A continuación dejo un código QR que enlaza con el streaming de la jornada y además contaréis con ella en vídeo posteriormente.